después de que escucharon toda esa banda de chicos gritando. ¿Vieron qué linda entradita de jazz? Él no la está escuchando todavía. Él no la está escuchando, pobrecito. ¿Qué va a hacer? Este, no, no, no, le, no, le doy, no le doy auriculares y demás. ¿Sabés, ¿Sabés por qué no le doy auriculares? Porque no reconoce los dos títulos que tiene Uruguay en Olimpíadas. Se picanteó. No, no, yo lo reconozco como olimpiador. Como Juegos Olímpicos. Estamos. Pero. Es, el, para él es otra cosa, ¿no? Para nosotros tiene un valor. Nah, igual está, o sea, Aparte de Argentina, digamos. Lo como, ¿sí? el, es como en, el, en, el, en, esta, en este momento. Eh, digo esto y arrancamos ya con el tema. Este es el último momento que tenemos del fútbol, ¿no es cierto? Bueno, en el primer momento, en esos momentos, 20, de los de lo, de las Olimpiadas de, de París y de Ámsterdam, y demás. La, las finales siempre eran Argentina, en Uruguay. Uruguay. Sí. Es decir, en el principio del fútbol, el Río de la Plata. Y en el final del fútbol, hasta el día de hoy, el Río de la Exactamente. Plata. Exactamente. Pasa que, viste, que la, la gente cuando cuenta la historia, mira para atrás, mira los últimos 20 años. No, claro. no tiene proyección. Entonces claro. te dice, no, pero el fútbol en el 1930 eran todos cavernícolas, eran todos. Mentira, Juan. No, bueno, el fútbol, punto. Entonces la gente. Esto es, bueno, ahora el. No sé, Messi es el mejor de la historia, Ronaldo es el mejor de la historia. Bueno, hay más de 100 años de historia del fútbol, ¿Por, ¿por qué centrarnos solo en lo que pasa ahora? Es más, no me acuerdo del apellido, pero hay un jugador argentino de los años, creo que entre 40 y 50, que dice que era mucho mejor que Maradona, que la gente, que se, la gente se volvía loca, que iba a la cancha. Lo que pasa es que no hay registro eh, fílmico de él. Pues Creo que de Moreno se llamaba o algo así. Ah, puede ser, sí. El, pero no, todo el, el mundo. Charro dice moreno que, ese? No me acuerdo, no, no, pero dice claro. que era una maravilla verlos jugar a la pelota. Y aparte que ser cra en esa época donde las patadas eran mm. lo que, lo que bueno, volaban, había que dominarla. Sí, pelota. bueno, eso, eso también, ver la, la gente que viste quiere comparar todo, ponerla en la misma bolsa, y se olvida de, de la historia del fútbol. Y también, por... perdón, y esto también te dice, ¿no? no, porque ahora ser el mejor es más fácil porque te pega menos patada Y otro dice, no, pero ahora se marca mejor, se marca peor. Son discusiones que, está bien, son divertidas para tener, eh, de, tomando una birra y charlando con amigos. Sí, pero yo pero... digo, ¿no te gustaría... No, ¿Vos lo viste jugar a Houseman alguna vez? No. ¿No? ¿Cuántos años me da? Que tiene que ver, pero está YouTube bueno, Está sí. YouTube Vi algún video, pero tampoco O lo que son los punteros la, la Tener un puntero neto en el fútbol En este momento que no se usan Hace una diferencia terrible claro. El tipo a... que te hace una descarga por las por la puntas O sea, a mí me hubiera gustado ver jugar Más allá de un compilado de dos minutos Que puedo mm. ver en YouTube en la cualidad, O sea, agarrincha claro. sí, sí eso, que para algunos pasa. dicen que era mejor que pele. Bueno eh, a mí me hubiera gustado ver jugar a Pelé, claro. verlo de verdad, bueno. Garrincha no era muy popular, era eh, más popular que Pelé, sí. era, era porque era querido en los barrios, porque hacía favores, porque el tipo eh, tenía una sensibilidad especial mm. y está muy metido en la sangre de los brasileros hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, son, son hombres que han hecho hitos, siete ¿sí? Se ve está riendo, ¿sí? ¿cómo va a saltar ahora de esto al otro? Vos decís, claro, ¿cómo saltaste? ¿Cómo saltamos, de, no? Porque, del fútbol, de Bielsa. ¿Cómo fue? No, Bielsa no lo nombramos todavía. ¿No lo nombramos? No, abrir. golpea la puerta. Entonces... Bueno, yo llegué y Marcelo me recibió muy contento con la noticia, no sé si es primicia de la hora de Berlinga, no, ya se publicó. Sí, ya, ya, ah, ya está, está. De que Bielsa había tomado la dirección técnica del seleccionado uruguayo. Se les picanteó, ¿eh? Se les picanteó, te digo, ¿eh? Se les complicó. Se les complicó la escaloneta, directamente. Que y porque yo digo que eh, la mentalidad tan competitiva y tan del loco Bielsa es muy afín a la, al, a la personalidad del jugador uruguayo. Pues se van a comprender mutuamente, me parece, ¿no? Este, Por la exigencia y por este, darle, darle con todo. Bueno, oja, ojalá así sea y que... Uruguay pueda encontrar o reencontrarse con su es que Argentina está Argentina está muy bien es, tiene tiene una un, una cantidad de jugadores de tan tan calidad que en este momento para ganar la Argentina y bueno tenés que hilar más fino la sintonía tenés que cambiar algunas cosas porque si no Argentina te pinta la cara Así la verdad es. es esa y el que anda ahí medio perdido por ahora es Brasil pero Brasil Pero está. ya ya se va a recuperar. Sí, cuando ya se recupere, te pega una camada. Que... ¿No viste lo que es el torneo brasileño? Lo que estamos moviendo. Eh, jugadores que ya optan si van a jugar en, en Europa o si van a jugar en Brasil. Eh, eso va a tener un carreteo. Eh, bueno. Como todas esas cosas de la vida. Es decir, nosotros, él va a hablar de Freud. Y vos decís, ¿y cómo haces para construir un puente del fútbol? ...hacia Freud, ¿no? No hagamos un puente, hagamos un salto hacia el vacío y ya Hagamos un salto así claro. y listo bueno, bueno, caballero, estuvimos hablando de Freud la semana pasada... Eso. ...y quedaron cosas en el tintero, Exactamente, Te bueno, eh, la semana pasada eh, comenzamos a hablar de Freud... ...les conté un poco su historia, un poco de sus ideas, de, de su pensamiento principal... Y la idea es continuarlo, ¿no? Porque obviamente quedaron, como dijo él, varias cosas en el, en el tintero. Eh, lo que yo traje para compartir, que ahora ponemos la imagen, si ¿sí, ya está ahí, ¿está la imagen? Ahí está. Bien, excelente. Bueno, miren, ahí tenemos a Freud. Y usted verá, a la, al costadito de la pantalla, un iceberg. Que yo lo había mencionado la otra vez. Y que la imagen del iceberg suele representar, o servir para representar, lo que Freud intentaba explicar al hablar de la personalidad humana y del aparato psíquico. ¿no? Justamente esa, esa estructura eh, mental ¿no? formada tanto por lo consciente y lo inconsciente que tiene el ser humano. La imagen del iceberg básicamente representa ¿no? la peculiaridad que tiene el descubrimiento y el desarrollo del inconsciente. Porque yo les había contado que Freud planteaba ¿no? en contra de la tradición, toda la tradición occidental. Usted no está viendo, pero estoy recibiendo un mate. Gracias, Marcelo. Eh, en contra de toda la tradición occidental ¿no? y sobre todo el pensamiento dominante del siglo XVIII y del siglo XIX, principio del siglo XIX, que, y final también, que la conciencia, esa parte ¿no? de la mente que consideramos como propia el famoso yo ¿no? eso que decimos, bueno, yo soy Lucas y puedo decirlo, consciente de mí, es en realidad justamente una pequeña parte de todo lo que somos, por eso en la imagen del iceberg que si querés, podés ponerla ahí de vuelta ¿no? la conciencia es la punta del iceberg ¿no? esa pequeña porción que vemos y que justamente está iluminada, porque es lo que podemos acceder conscientemente, lo que podemos acceder mediante el conocimiento directo. Pero lo más profundo del ser humano y lo más importante, y lo que está en la base del iceberg, es justamente lo inconsciente que por supuesto permanece debajo del agua. Y yo les decía que en el fondo, en el fondo, el fondo del mar. ¿no? Eh, es prácticamente inaccesible, ¿no? Porque vieron que, además, eh, si uno analiza el, el, el estado de avance del conocimiento humano, ¿no? hay un punto, como un punto negro, ¿no? en el cual no se sabe exactamente o no hay registro directo observable de lo que hay en el fondo del mar, porque carece de toda luz. Bueno, pensemos que el ser humano es lo mismo. Hay un fondo de nuestra psiquis en el cual no tenemos acceso, pero está a la base de todo. Hay un fondo de toda, de todas psiquis sobre el cual no tenemos acceso. Eh, pero también yo eh, me parece que a través del tiempo la psicología va buscando herramientas y vamos metiéndonos este, Cada vez. En, la, en las fosas marianas. De nuestra, de nuestra personalidad. Exactamente, por supuesto, cada vez nos vamos metiendo más. Pero, pero, por lo menos en el, en el planteo del psicoanálisis, claro. por más, por más que te metas cada vez más al fondo, siempre hay algo que se está escapando. Siempre hay algo que está fuera de nuestra representación, que está fuera de nuestro conocimiento, que está fuera de lo que podemos afirmar conscientemente, ¿no? una especie de, de parte oscura o de caos o de desorden que está por debajo ¿no? de la quietud de, de las aguas en su superficie. Bueno, eso es el inconsciente que, decíamos la vez pasada, está básicamente formada por todos esos contenidos mentales que están reprimidos ¿no? por la conciencia y que primordialmente está eh, conformado por aquellos impulsos Reprimidos especialmente de carácter sexual. Que eso también dijimos la otra vez. Que el concepto de sexualidad que presenta el psicoanálisis está ampliado. Porque la sexualidad no tiene que ver con lo genital. ¿no? Sino que tiene que ver con una instancia más primaria que es el placer. Es decir, el placer es básicamente... ¿no? la liberación o la distensión de una energía que reviste carácter sexual. Por eso, y esto que generaba tanto impacto ¿no? en la sociedad conservadora de, de su época, ¿no? él sí. dice, Freud, básicamente que ya el, el bebé al nacer y al chupetear la, la teta de la madre, succionar ¿no? la teta de la madre, ya siente placer y ya hay algo de la constitución de la sexualidad ahí. ¿No? Entonces eso que llevó a mucha gente a tratar a Freud como un perverso ¿no? es porque él saca la sexualidad de, del ámbito reproductivo, como, como se creía tradicionalmente, y lo lleva justamente al ámbito del placer. Y ese placer que busca el ser humano también a lo largo de, de toda su vida, por, su, por supuesto que va eh, adquiriendo diferentes formas y va también... Eh, formando parte de diferentes eh, porciones del cuerpo, por decirlo así, ¿no? Entonces, todas las etapas de la evolución psicosexual, que es donde él analiza no, el lugar de lo genital, de, de lo anal, del oral, ¿no? Tiene que ver con esas partes del cuerpo y relacionadas con la psiquis humana donde hay placer. ¿no? Entonces, bueno, es, es, esa concepción tan ampliada de lo sexual. Justamente fue lo que produjo, les decía, tanto rechazo en su época y hasta el día de hoy, porque mucha gente, muchas partes de la comunidad científica también lo, lo sigue rechazando a Freud. Pero bueno. Te quería hacer una, una pregunta preguntita? sobre, porque vos sos profesor de filosofía, sos licenciado, dígame eh, licenciado, sí. es licenciado en educación, y digo yo cuando la cuando se incorporó cuando la filosofía lo incorpora como material para la instrucción a Freud supongo que también habrán eh, habrá habido alguna discusión en el principio habrán dicho pero esto es psicología no es filosofía claro eh, no es cierto supongo sí, porque es un eh, hombre que que irrita no es disruptivo exa socialmente exactamente. Sí, en realidad quizás el, el mayor conflicto del el psicoanálisis es con lo, lo científico, digamos, con la ciencia. Porque, eh, y, y ya desde, desde los inicios, claramente al ser, por ejemplo, ¿no? el inconsciente, ¿no? eh, un término... Que no es algo directamente observable, que no refiere a un hecho. ¿no? Intangible. Es algo intangible, bien, bien por esa palabra. ¿Qué nota? Diez. Ah, bien. No. No parecería comprobable, ¿no? El positivismo lógico, que era una de las, las corrientes epistemológicas primeras del siglo XX, directamente lo planteaba como algo metafísico, como algo fuera de la ciencia. Un Entonces. Tabú. ¿Cómo? ¿Como un tabú? No, no, no, no un tabú, no. Digamos, demarcaban la ciencia de lo que no era ciencia y claramente lo inconsciente o el esto, esto que yo te planteo de la sexualidad quedaba como algo que es, es incomprobable, ¿no? Claro. Además de que eh, Freud buscaba maneras de, de comprobarlo, de demostrarlo, pero, digamos, en el sentido más estricto quizás de la práctica científica, y en, en el sentido de lo de lo que de lo experimentable, de, de los hechos, de lo observable, de lo empírico, quedaba cort, un poco corto el psicoanálisis. Entonces, no había problemas, digamos, para... Pero eso por el de diario la... de del lunes, de la actualidad. Bueno, bueno, no, pero es una discusión que ya estaba en, en ese momento. Sí. Sí, y sigue, y sigue estando hoy. Por eso te digo, hoy un un montón de ramas de la psicología te lo, lo desechan directamente. Claro. Entonces no tienen problema o no tendrían problema en aceptar sí, que filosofía, que es si se quiere una reflexión ah, más abstracta o más general acerca del ser humano y de, de su personalidad y de, y de sus fundamentos y de su destino, etcétera Pero queda del lado de la filosofía. Entonces no hay, no hay problema, no hay cruce. El, el, el problema que tienen parte de la psicología científica es que ingresen a psicoanálisis en el territorio de la ciencia. Claro. Entonces no hay problema. Si está del lado de la filosofía, bueno, listo, no es, ese no es nuestro problema. El problema de los filósofos, que divaguen lo que quieran. Ah. No me digan que ciencia, porque eso es otra cosa, ¿no? Entonces es un debate, que por eso te digo, es, es permanente y, y es actual y se sigue discutiendo y siguen habiendo papers y publicaciones y congresos donde psicoanalistas defienden al, al psicoanálisis en algunos casos como práctica científica bueno, como práctica científica Es una práctica es, científica Es una práctica científica Psicólogos de, de otras categorías son mismos neu, eh, si, psiquiatras, ne, o, um, neurólogos que lo descartan como ciencia eh, o psicólogos de otras ramas más pegadas a, a lo biológico lo descartan como ciencia y sigue siendo terreno, terreno de debate. Entonces no lo voy a cancelar yo el debate porque, no, primero, porque no puedo y no estoy capacitado y, segundo, porque aunque lo intente va a seguir estando ahí. ¿no? Pero ad además lo, lo bueno, lo bueno en, la, en la filosofía y en la psicología, es decir, yo he hecho terapia, es decir, se supone que son ámbitos que tienen que provocar el debate, que tienen que generar preguntas porque... Las preguntas son las que el otro día hablábamos contigo, que te llevan en una dirección, ¿no? Sobre las preguntas acertadas o las preguntas equivocadas, te llevan a una pregunta equivocada te lleva a cualquier lado. Exactamente, sí, por supuesto. Entonces, este, es, es importante la aparición del, de, del debate y yo, mientras vos hablabas, me hacía una imagen eh, media jocosa de la Belle Époque. ¿No? que en una época una sociedad muy hipócrita, entonces me imaginaba a dos científicos en un burdel de París y hablándose de pieza a pieza, pero te diste cuenta vos este degenerado de, de, de, de Freud, las cosas que viene a decir en un burdel. Sí, ríe, sí, sí, sí, tipo, sí ¿no? totalmente. Viste que sí, sí, sí, yo me he visto ahora y vamos allá a la Academia de Ciencia, vamos a discutir, pues no puede ser. ¿Cuánto le debo, señorita? ¿No? Porque es que literalmente era, era algo, era, sí, algo sí. así. Sí, sí, totalmente. Lo bueno es que habrá diversidad para ver y de todas las escuelas algo se puede, sí, se puede decir eh, a favor, en contra. También está, es decir, que ahora hay un uso médico también, eh, psicológico. De, el, eh, de la escuela freudiana, de los transaccionales, de distintas sí, de de las escuelas. conductuales, de la gestálticas, de los humanistas, claro. Todas. Y si raíz? te va bien, y si te va bien como paciente, decir eso es lo más. Claro. Y si no te funcionó, decir a mí todo no mentira. conmigo, todo me, a mí no me funcionó. Claro, no, digamos, no a ver, también un, un buen analista, un buen psicólogo, se nutre justamente de, de un todo. enfoque interdisciplinario, que eso es lo que. Eh, predomina hoy en día. Entonces, tiene herramientas de diferentes métodos, de diferentes formas de estudiar la, la mente y, y estudiar al paciente y de buscar los métodos para solucionar el problema que no se agotan en ¿eh? solo psicoanálisis, solo terapia conductual, solo gestáltica. Por ahí, usted hizo algún tipo de terapia, no le sirvió, como dice, piensa que es la peor del mundo y va a otro tipo de terapia y le funciona y es genial. Bueno, un buen terapeuta justamente sabe utilizar herramientas de, y, y nutrirse de todos los enfoques. ¿Cómo toman los alumnos en clase eh, a Freud? A Freud y siempre... No, bien, bien, bien. Eh, obviamente, es, por ahí, sí, choca, se sigue chocando, ¿no? Este, este, este enfoque que hace de la sexualidad y de las etapas de la evolución sexual y esto de plantear que hay mm. sexualidad en el niño sigue. Claro. Sigue llamando la atención. Pero después en otras muchas eh, cuestiones eh, lo toman bastante porque les sirve para, para pensar o para repensar a sí mismo y para um, analizar eh, sus acciones cotidianas. ¿no? Claro. Eh, entonces suele ser tomado positivamente, yo por ejemplo, las, las oportunidades que he tenido de dar psicología, siempre es un tema que, que llama la atención, por supuesto, y... Que moviliza varias cuestiones, entonces es, realmente es, es productivo. Uh -huh. Vamos un poquito a la imagen, así, Dale. Quería explicar una, una cosita que ahí está. suele ser por ahí una de las ideas principales de, del psicoanálisis, porque si usted ve ahí en en el la pantalla, en no, la pantalla, en el graf, quería hacerme el el elegante y no me salió. Fíjense, tenemos la imagen del iceberg y tenemos dos, una columnita en un costado que dice consciente, preconsciente e inconsciente. Esas tres palabras pertenecen a lo que se llama la primera tópica del aparato psíquico que fue como la primera formulación de Freud acerca de cómo estaba compuesta la personalidad humana. Tenemos, obviamente, el inconsciente del cual ya hemos estado hablando, el preconsciente que estaba formado por aquellos elementos que no estaban, literalmente, presentes en la conciencia, pero que quizás por eh, a, a través de, de un recuerdo, a través del uso de la memoria o a través de algún tipo de asociación, podían presentarse rápidamente a, a la conciencia. Decís, bueno, ¿qué estaba haciendo ayer? Bueno, no estaba en tu conciencia, pero lo traes porque está ahí a mano. ¿no? Claro. Y bueno, la conciencia que justamente es la parte central de nuestra organización de la personalidad y también lo que nos conecta con el mundo externo. Esta es la primera formulación que hace Freud del aparato psíquico, pero eh, hacia los años 20 justamente la reemplaza por la formulación más célebre de la psiquis humana, que es la que está justamente compuesta ¿no? de, esas tres partes, de esas tres palabritas que... Seguramente la, las hemos escuchado, ¿no? Que son el yo, el super ello y el ello. Que son como las tres partes componentes de la psiquis humana. Y que también se cruza justamente con el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Bien. ¿Vos alguna vez escuchaste las palabritas? super sí. sí. sí. Sí, Super Show. El ¿Super es... Show aparece? Sí, sí, sí. Eso ya lo... lo, lo desde es... chiquitito. Claro. No soy tan, tan, tan... Bueno, sí, soy viejo. Por eso he escuchado todo eso. Como los flippers. ¿Vos jugaste a los flippers? No. Por... Ah, bueno. sí, ¿cómo que no? Por supuesto. Sí, he escuchado eso. Bien. Eh, sobre hey. el dibujo hay, una, hay, una, hay algo sutil que está ahí, que me parece que lo hicieron estético. Es que los cybers se derriten. Y arriba hay sol. Bien. Y el sol provoca el derretimiento. Bien, buenísimo. Eso se me ocurrió pensar. Me encanta. Más. Ahí está muy bien la observación. Mm. Bien, fíjense, ¿no? Es cierto, porque super yo es una palabra que Recontra usamos en, en la vida cotidiana. Por ahí justo usted no la está usando, pero ahora la va a usar, ¿no? Claro. Y ello, quizás es una palabra más misteriosa, pero va a entender por qué. Bien, básicamente ¿no? la imagen del iceberg. Fíjense que hay el ello que está totalmente debajo del agua, el super yo que está en su mayoría debajo del agua, pero una parte fuera del agua, y el yo que está un poquito debajo del agua y un poquito afuera del agua. Y, como bien dijo Marcelo, el sol que lo derrite, no, lo, lo derrite al iceberg, derrite el yo, vamos a decirlo así. ¿no? Entonces, ¿qué va a decir Freud? Él le pone esos nombres, ellos, Super Yo y yo, justamente para hablar de tres instancias que forman parte de la psiquis humana. Y como yo les decía la vez pasada, esas tres instancias viven en un permanente conflicto, ¿no? Es decir. Él considera que nuestra mente es una especie de campo de batalla. Hay fuerzas, hay energías que están claro. peleando por imponerse sobre la otra. Uh -huh. No hay una imagen... Hay una pugna permanente. Hay una pugna permanente, exactamente. Que esto también viene de la filosofía de Nietzsche y de la voluntad de poder. Viene de Marx, que hablaba de la lucha de clases y de los conflictos. ¿no? Y son todos autores que piensan en la realidad... ...como surgida de la pugna... ...surgida del conflicto... ...entonces... ...para Freud... ...el ello... ...y él usa el ello... ...como la palabra impersonal... ...¿no?... Claro. ...porque no estamos hablando... ...de alguien en específico... ...el ello representa justamente... ...lo que es totalmente inconsciente... ...y lo que nosotros definimos como inconsciente... ...¿no?... ...este... ...complejo de deseos... ...ocultos... ...impulsos... ...reprimidos a la conciencia... Y que constituyen ¿no? la base de la psiquis humana, porque en el fondo, claro. ¿no? en el fondo de todo, lo que somos básicamente es eh, deseos, ¿no? deseos energías que se quieren satisfacer, que se quieren liberar. También el deseo, eh, de repente uno escucha la palabra deseo y lo asocia con, eh, dis disculpadme que haga una asociación libre, no como con... Eh, algo que a mí me gusta, pero no claro, necesariamente. No, no en ese sentido. Claro. El deseo es todo el deseo. De repente, aquella persona que desea lastimarse a sí misma, o que desea chocar un auto, o que desea comprar un chocolate, o que desea dar un beso o un abrazo, o comprarse un libro. O si sea, el deseo es toda toda la vida humana. Exactamente. Tiene que ver con el querer. Hay un deseo que es Consciente, como decir, bueno, sí, yo quiero tomarme un mate, bueno es algo claro. que uno lo puede perfectamente pensar conscientemente, pero el deseo primordialmente es inconsciente. Claro. uno no es totalmente o, o no puede ser no totalmente comprensivo no acerca de aquello que desea. Porque justamente el, el deseo, en el fondo, permanece inconsciente. Uno puede, uno vive ¿no? a, a través de deseos constantemente de cosas. Bueno, pero la pregunta por el deseo inconsciente es algo más profundo, justamente, ¿no? O sea, ¿por qué yo estoy deseando a nivel de la conciencia tal cosa, no? ¿Qué deseo está detrás de ese deseo? Es como una ¿no? un rastreo acerca de. Los, el, el, los deseos primordiales, por decirlo así. Y también lo pensaba como si fuese... mira qué palabra se me ocurrió? Como un periscopio. ¿En qué sentido? Vos decís, deseo fumar. Pero el deseo de fumar está implicando que estás deseando algo que te hace daño. Y que en el fondo vos tenés cosas de las cuales serías capaz de hacerte daño a vos mismo y que de repente emergen... A través de verlo en el cigarrillo, por decirlo de una forma. Entonces decís, ahí hay una señal. Claro, es de, que todos... ¿Te gusta esa? Es que todos nuestros deseos conscientes son señales también de claro, deseos inconscientes. De cosa que te están jugando en contra. Claro, a veces jugando no. en contra, a veces a favor. Claro. También dependiendo de, lo que, de las otras instancias, ¿no? Pero... Básicamente, ¿no? Hay una frase que de, de, la, de Jacques Lacan, que es psicoanalista continuador de Freud, y bueno, con su propio desarrollo, <risa> pero que planteaba el psicoanálisis como una, una práctica de responsabilizarse del propio deseo que nos habita, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es nuestro verdadero deseo, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos desear, no? Bueno... El ello es ese lugar, justamente, de, de los deseos. ¿Qué pasa? Como les decía, permanece inconsciente. El yo, esa parte consciente, obviamente tiene un contacto, ¿no? Con lo que decíamos que es el preconsciente, pero al mismo tiempo tiene un contacto con el mundo exterior. Uh -huh. ¿Viste vos que dijiste lo del sol que derrite el iceberg? Sí. Bueno, ¿Cuál es la, la, la cuestión? El yo, de alguna manera, es, es una especie de intermediario, ¿no? una especie de equilibrista, que está, en parte, recibiendo ¿no? toda esa energía, todo ese caudal de, de, de fuerzas que proviene del de inconsciente, ¿no? todo esa líbido, esa energía sexual placentera que proviene del inconsciente, pero que al mismo tiempo también tiene que obedecer al principio de realidad. Es decir... Entender, obviamente, que vivimos en un mundo, en una existencia donde nos enfrentamos a determinadas situaciones y a determinados límites y a determinadas fuerzas, si se quiere, en, en, en el plano del mundo y que tiene que saber responder a esto, ¿no? Por un lado. Entonces, obviamente, el yo sabe que no todos los deseos se pueden satisfacer y que no todos los deseos también se pueden satisfacer de la misma manera. Puede buscar diferentes herramientas para sustituir un deseo por otro, para modificarlo, para satisfacer una parte, etc. Pero claramente el yo sabe que para poder obedecer al, a, a la realidad no puede dar ¿no? rienda suelta al ello. Y por otra parte, y en la otra partecita de, de, del iceberg, ¿no? teníamos el super yo. ¿Y qué es el super-yo? Bueno, básicamente el super-yo es la representación que tiene la psiquis de dos cosas, dice el psicoanálisis, ¿no? De los valores, de la conciencia moral, de lo que está bien y de lo que está mal, por un lado, y después de lo que se llama el ideal del yo. Es decir, aquello a lo que aspiramos, ¿no? Nuestra imagen de lo que debemos ser. ¿no? O sea, nuestra visión de. ¿Cómo yo, Lucas, debo ser? ¿Qué sería ser ¿no? eh, un, un buen Lucas, una buena persona, etcétera? ¿no? O sea, es nuestro ideal, a, a lo que apuntamos. ¿Qué pasa? Otra vez está el conflicto entre los deseos inconscientes, por un lado, entre lo que considero que está bien o está mal, ¿no? y lo que considero a lo que debo aspirar, y al mismo tiempo el conflicto con la realidad. En esos tres conflictos o en esos tres focos de conflicto, justamente el yo lo que hace es lo que puede, ¿no? Es decir, es un... un, un entre comillas, no, no es un amo, ¿no? En realidad es como una marioneta que está tironeada ¿no? justamente por estas tres fuerzas. Que intenta poner equilibrio, que intenta poner barreras, que intenta poner límites, pero que todo el tiempo justamente está como tapando agujeros e intentando encauzar todas esas fuerzas a un cierto equilibrio, a una cierta coexistencia. ¿Qué pasa, no? Porque, como dijimos, si los deseos del de ello... Imagínense que yo... A ver, po, po, pongamos un, un ejemplo, ¿no? Eh, hoy, hoy viernes, ¿no? Eh, ¿Qué tenía deseo? hoy tenía, por una parte, el deseo de seguir durmiendo en mi cama. ¿no? A 6 de la mañana tenía frío. seis y media de la mañana... Tenía frío, me quería quedar durmiendo. Voy a poner un ejemplo pavo, pero para que se te, te, te entienda. Está ¿no? bien. Entonces, por un lado, hay un deseo ahí, ¿no? Un deseo que busca satisfacer un placer. Por otro lado, también hay un principio de, de realidad. Bueno, si no voy, ¿no? obviamente, es un ausente, <risa> eh, debería o, o tengo que buscar la manera de justificarlo o me descuentan el día. Entonces ahí también yo tendría que operar para poder solucionar todos los, los problemas que se pueden ocasionar. Pero por el otro lado también... El costo del deseo sería ese. El costo del deseo. Qué, mm. qué lindo nombre para... Para un libro. Para un libro, mm. ¿no? para una película. Mm. El costo del deseo. Mm. Eh, y Pero por otro lado también está mi, mi super yo, ¿no? Eh, mi, mi compromiso ético-moral, ¿no? Diciendo, bueno, pero... Eh, no puedo faltar al trabajo, tengo una responsabilidad. Ahí estamos tengo, viendo el super yo pensando. Que, que te está mirando ahí mm. con esa cara. Esa es la cara del super yo, ¿no? Como te mira así, ¿no? <risa> tengo, que, tengo un compromiso con, con mi trabajo, con una institución, con, con, con mis alumnos, pero también conmigo mismo, ¿no? Tengo un deber de cumplir con mi tarea y un compromiso por lo que hago, ¿no? Y además yo no quiero ser esas personas que, bueno, faltan porque sí, claro ¿no? Que Sucede. Sí, que sucede, claro. Claro. Es como las brujas, la que las hay las hay. Dijo. Claro que sí. Claro. Entonces, ¿no? Fíjense cómo en, en ese rato que de las seis y media de la mañana, que estoy acostado ahí, metido en la cama, eh, todo tapado, con el gato arriba, además, porque también eso, ¿no? No quiero mover al gato, ¿no? Entonces, claro. es ese es el problema. Y el deseo del gato es que vos no te muevas. Y el también. deseo del gato también, ¿no? Entonces, en, en ese momento. Fíjense, una escena repava de la vida cotidiana. Todos los conflictos que hay. Hay un montón de conflictos ahí, ¿no? Bueno, obviamente el yo tiene que mediar, ¿no? Mediar con todas, todas esas energías y además con la realidad y además con el cuerpo. ¿no? Que forma parte también de ese principio de la realidad. Porque puede haber un día que sea tanto el cansancio y el y me duele la cabeza y me duele esto y me duele el otro... Que entonces, en ese caso, la balanza se inclina o sea, para el deseo de descansar. Claro. Pero claro, también, así como está el deseo de descansar, también está mi deseo de ir y, y trabajar. Que también está, no crea que, que no existe eso. Sucede, también, también sucede. También sucede. Entonces, hay un conflicto de deseos que, que se están chocando. Más una moral que me dice, no, lo correcto es esto, lo que vos debes hacer es esto. Que es una moral, una conciencia moral, que se forma, obviamente, a lo largo de la vida con todos esos valores y esas normas y esas referencias que vamos internalizando, ¿no? Como eso típico como de, de la imagen de, sobre todo, de la familia, de los padres, de los valores que nos meten, de, nos inculcan, nos enseñan. Y entonces también está eso. ¿no? Todo eso se juega. Todo eso se juega en incluso cada pequeña decisión que vamos tomando por la vida. ¿Qué pasa? Como obviamente todo eso produce un, un desgaste psíquico, ¿no? y además el yo obviamente tiene que estar eh, sosteniendo ¿no? como todas las, las fuerzas que lo tiran para un lado o para el otro. ¿no? Está surfeando. Está, está surfeando la sola de, de, de lo inconsciente y del super yo, y se le vienen ¿no? los cyber de frente de la claro. realidad. ¿Y ahora? Bueno, eso obviamente genera un gran desgaste en, en, en nuestro yo, en nuestra conciencia. Y el yo tiene sus distintas maneras como de soportar esas situaciones. Que era lo que hablábamos la otra vez de los mecanismos de defensa. ¿no? claro Por ejemplo, la que hablábamos la otra vez de, de la negación. ¿no? Imagínense que en esa situación yo me pregunto, eh, digo, bueno, voy, no voy, y digo, bueno, pero si voy y no voy es lo mismo, nadie, no le importa a nadie, nadie me extraña, entonces falto. total Nadie, nadie me va a reclamar. ¿no? Bueno, a eso me estoy negando. Claro, ¿a quién o, le va a interesar esto que hago yo? O puedo proyectar algo hacia afuera, poner la culpa en el afuera, decir, no, pero si... Eh, no sé... Si, le da si, lo te, mismo a ellos, le, no es, les importa. Eso no les importa, ah, bien, ¿no? Está bien, pero yo iba a decir algo más, más, más duro, entonces vamos a ver, ¿no? Pero si no les importa lo que hago, si voy al Pepe, ¿no? Mm. Yo voy a perder el tiempo, ellos también, entonces no voy, ¿no? Porque la culpa es de... Ellos. ¿no? Entonces, también es un mecanismo yo me convenzo de eso y entonces no lidio con la frustración y el conflicto que me produce ¿no? justamente, justamente ese choque de, de fuerzas que se está produciendo en mí porque obviamente el yo no sale ileso ¿no? el yo sufre, siente dolor, siente displacer y el displacer es de alguna manera el enemigo de la psiquis humana porque si el ello son esos deseos que buscan placer el displacer justamente es el, el enemigo, es la no realización de los deseos. Y también tenemos que, que lidiar con eso. Así que podríamos decir que en esa figurita podríamos asignarle el, al sol como el, el, el calor de la vida cotidiana que te derrite también. Claro, que te derrite. Por eso que te la, cambia. Claro, también pasan cosas buenas en la vida cotidiana, pero... También buenas, pasan cosas también buenas. pasan cosas buenas, pero claro, es como ese es esa exigencia del mundo externo claro digamos el super yo es como la exigencia del mundo interno pero la, la, la, el principio de realidad es la exigencia del mundo externo justamente Freud plantea que el yo se maneja con el principio de realidad y el ello se maneja con el principio de placer al ello solo le importa la satisfacción de las pulsiones que obviamente pueden ser pulsiones incluso que apuntan hacia eh, si querés hacia el, el amor por decirlo así o pueden ser pulsiones que implican una destrucción porque también hay un placer en en destruir algo en desunir o en, o en el sufrimiento mismo ¿no? y el yo tiene que aprender a lidiar con eso de hecho cuando el yo está muy empobrecido muy debilitado no sabe lidiar con esas diferentes exigencias bueno se producen justamente diferentes desajustes psíquicos claro por ejemplo, vamos, vamos a decir un, un ejemplo, ¿no? Pero, Freud plantea que en, en, en una psicosis, ¿no? En, en un estado psicótico donde la, la persona, por ejemplo, ¿no? Eh, a ver, tiene alucinaciones o eh, tiene ilusiones eh, auditivas o, o tiene una visión muy deformada de, de la realidad... Justamente, el, el principio de realidad está empobrecido porque el yo no puede, eh, de alguna manera, lidiar con el, el ello y el principio de placer. Entonces, de alguna manera, claro. en, en cierta forma, hay cuestiones del ello que están traspasando directamente al yo, que no lo puede contener. ¿no? Yo sé que un psicoanalista me usted le está explicando mal. Yo estoy diciendo... Estamos, estamos haciendo e un reduccionismo ¿no? para que entre todo... Es este claro, de la forma más llana claro, posible. Claro, no, es un, no, es, no estamos en un congreso de psicoanálisis, no. estamos en una tarea de divulgación y de establecer ciertas bases. Que en general, de hecho, yo te decía de, de, de la escuela, ¿no? Cuando uno habla de, de psicoanálisis, se trabaja mucho con esta cuestión de, de las situaciones cotidianas y, y ver los conflictos y cómo la mente los puede intentar resolverlo. Además, cuando uno me acordaba recién de las épocas de terapia, este, que ningún terapeuta te dice cosas determinantes. No, obviamente. ¿No? No. Nunca. No, no, no es un, una cosa cuadrada que sí o sí te tienen que entregar una fórmula, como diciendo, quiero aquel frasco de mermelada de durazno. No. Y te hace preguntas, te cuestiona, te lleva a que vos te hagas preguntas y que vos te cuestiones. Es decir, no es algo que vos digas Vas a esperar que alguien te dé una definición exactamente geométrica de algo No, porque claro, el, el, el método No es así la vida la asociación, Sí, está, estoy de acuerdo ¿no? mm. El método de la asociación libre tiene que ver justamente con eh, Cómo el, el, el paciente ¿no? reconstruye su, su propio deseo ¿no? Cómo reconstruye su, su propia vivencia y sus propias estructuras psíquicas justamente tomando conciencia de eh, de esas estructuras claro. si alguien viene eh, digamos que se plantea, si alguien viene afuera y te diga te dice bueno vos sos esto esto y esto no esa puede ser la verdad del analista pero no es la verdad del sujeto y si uno pretende que ese sujeto modifique sus pautas de comportamiento porque claramente en ese, en ese sujeto hay un conflicto y dice no bueno, sí, yo quiero esto, pero al mismo tiempo hago lo otro, ¿no? O eh, mi deseo está puesto acá, pero no, lo, no sé por dónde encararlo, ¿no? O, o no sé lo que deseo, no sé lo que quiero. Justamente, y hasta en un sentido socrático, eh, se busca que esa persona pueda dar a luz a esa especie de verdad interna. No Entonces, sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Claro, bueno, la, la pregunta es, <ríe> bueno, hay que, hay que indagar, en ¿eh? Incluso porque lo querés ya, ¿no? Si, claro. si no sabes lo que querés. ¿Cuál es el apuro? Bueno, ¿qué es lo que te está corriendo internamente que te hace querer eh, resolver algo que ni siquiera sabes poder plantear, ¿no? Claro. Entonces, bueno, un poco el, el trabajo en, en, la, en la terapia psicoanalítica tiene que ver con ese, en esa tarea de excavar y de profundizar en el, en el inconsciente y entender por qué nos pasa aquello que pasa en, en la vida consciente, ¿no? ¿Por qué sentimos rechazo a ciertas situaciones? ¿Por qué queremos ciertas cosas? ¿Qué es lo que está detrás de lo que queremos? Si realmente lo queremos o no. Claro. ¿Por qué tengo un conflicto que no puedo resolver? Incluso sabiendo cómo hay que resolverlo, ¿no? A ver, que eso es... Una persona puede... Tengo una adicción, ¿no? Y es consciente a, a, nivel, a nivel del yo de la adicción. Pero a nivel más profundo de, de su mente no puede no, no puede lidiar y no puede resolver eso. Bueno, entonces hay algo por debajo que está pasando. Bueno, es como desandar todo ese camino. Bueno, obviamente eso es una tarea eh, titánica, ¿no? Es un esfuerzo y también es un acto de valentía. Claro. No todos eh, están a veces en, en, en las condiciones de fortaleza. O tienen la, esa valentía o ese arrojo o esa voluntad de escarbar profundamente en sí para ver qué es aquello inconsciente que nos está habitando y nos está moviendo para lugares que quizás no nos gusten tanto, ¿no? Sí, y cuando él habla eh, de repente eh, lo común sería pensar que está hablando sobre una sola persona y yo desde hace rato que lo escucho y yo digo, todo eso encaja también para una sociedad ¿no? donde de repente le pasan eh, eh, cosas, decide cosas que son equivocadas para sus propios intereses, pero este, cuando decide eso, su decisión ha sido como un acto reflejo que otro pensó que sabiendo dice yo toco tal cosa y toco tal cosa y toda esta sociedad reacciona claro. de determinada Entonces, forma. ¿Por qué deseo aquello que me, me daña? Bueno, claro. porque obviamente a un nivel inconsciente no hay algo de, de, es, de ese deseo que no estamos resolviendo no que en vez de direccionar un deseo hacia algo que realmente nos hace sentir placer, estamos direccionando un deseo hacia algo que nos va a generar displacer claro. y bueno y es la pregunta de por qué nos está pasando eso uh -huh. qué hay que no estamos asumiendo, qué hay que no estamos eh, resolviendo para caer en eso sí, de hecho a lo que vos decís puede ser un, un tema futuro, eh, hay varios intentos de aplicar el psicoanálisis más allá de la esfera individual a la esfera social e intentar analizar el, el comportamiento colectivo justamente con las herramientas del psicoanálisis con diferentes resultados. Si querés puedo traer más adelante, puedo traer alguno y lo podemos charlar. Estaría bueno en algún momento este, hablar sobre eso y se me dio por relacionarlo directamente a lo que es el manejo de algunas empresas con respecto a las redes este, y lo que se descubrió a raíz de esta empresa que la hicieron que no exista más que es Cambridge Analytica, cómo manipulaba elecciones, cómo manipuló el Brexit en Inglaterra eh, que buscaba gente que, que se sintiera eh, segregada esto del otro, y tenían gente buscándole y provocándole las peores cosas a cada uno de esos grupos para que claro. reaccionara mal. Claro, y de hecho nosotros que en un en un programa. Pero eso de se lo... puede de un día todo. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, en uno de los primeros programas allá de, de, de, del 4 sí, de, de la años primera hasta. temporada eh, estuvimos hablando un poco de. De las redes sociales y de las, de las estrategias. Y habíamos hablado de una película también. Sí, de una Gracias, película de sí. Netflix, claro. Mm. Y que también se planteaba esto: no ¿qué mecanismos psicológicos utilizan las, las compañías y las grandes empresas para manipular a, a las masas? ¿no? Claro. Pues hay alguien, alguien, lo digo allá, ¿no? Mm. Que sabe de, de psicología y justamente son la, las, las grandes empresas y también lo, lo, los estados. Y todos aquellos que estén en una posición de poder en la sociedad, porque justamente eh, se utilizan mecanismos de dominación psicológica y que están estudiados y analizados claro. y prefabricados en base a teorías y a base de conocimiento de, de la psiquis humana. Claro. Es un buen tema para, para trabajar, por supuesto, en otro programa. Sí, ¿no? porque hoy si no... mucha información 47 minutos pero me parece que hemos, hemos dado no tengo una parte de mi super show que me dice eh, no pero vos tenés que seguir y otra parte que me dice cortala no oh, cortala porque ya te si tenés pensás, que volver a la escuela bueno te, <risa> tenés que volver a la escuela el principio de realidad no Yo mm. tengo que tengo que mirá, tengo que almorzar tengo la de ahí y tengo que después ir a la escuela es más, tengo el, el bagre acá que me está como diciendo... Claro, y dale, el deseo. ¿cuándo? Y dale, cortala, no le dé más bola a este, claro, escúchame. Este. Vamos a que satisfacer esto. Una consulta, ¿has, ¿has hablado de todo lo que querías hablar sobre Freud hoy? Eh, hoy... También, depende de qué parte de mi psiquis te la responda. Se puede hablar, ¿En obviamente, línea? hay, hay, en líneas generales sí. Líneas hay generales. cosas que eh, se pueden expandir y hay algunos temas también de, de Freud que si sí los dejé directamente para otra otra ocasión Muy bien, nos despedimos con esto Así que nos podemos despedir Salud a la gente Gente querida que está del otro lado de la hora de Burlingame eh, Incluso tengo algún alumno que me andaba preguntando por el programa no Tengo mi duda de que llega el minuto 49 y me está escuchando porque pero no importa capaz que lo escuche un rato eh, bueno, eh, mando saludos a toda la, la gente de Burlingame, a todos los seguidores de Burlingame, alrededores y limítrofes y de otros países, uruguayos y sí. no uruguayos también. A mm. todo el mundo que, que se cope con conectarse este ratito, que le usamos para para filosofar, para hablar, para pensar. Y usted en su casa, ¿no? que si tiene un rato libre, ¿no? Eh, y en esto que estábamos hablando del aparato psíquico, ¿no? El super yo, del ello y del yo, piense, piense ahí, ¿no? Eh, cómo lo está jugando, cómo está jugando esas cartas, ¿no? eh, Si usted lo, lo domina la, la conciencia, el deber ser, ¿no? El deber ser del super yo, si nos moviliza más el placer, si es un pobre yo intentando equilibrar todos los aspectos de su vida que se van para todos lados, ¿no? Bueno, piénselo, pregúnteselo, porque quizás ¿no? ahí, en esa pregunta, esté la posibilidad de ir solucionando ¿no? ciertos problemas que tiene. Y obviamente, y obviamente, perdón Marce, que si uno siente que hay problemas grandes que uno tiene que resolver, siempre recurra a los profesionales de la salud. Siempre recurra a, a, a la terapia también. ¿no? Que por ahí podremos también tener información... De teléfonos o de datos útiles que podrían servir a las personas si está en alguna situación conflictiva y necesita ayuda profesional. Va a haber que, que buscar y proponer esta buena la idea como para completar el servicio. Gente, nos vemos la semana que viene. Eh, yo lo he pasado muy bien. Es viernes. Eh, pásenlo lindo, viene el fin de semana. Disfruten de la familia, relájense. Como siempre decimos, mira, con amor todo, sin amor absolutamente nada. Así que nos seguiremos brindando, se seguirá brindando el Señor en ir acercándonos distintos temas importantes de nuestra vida a través de la filosofía. Gente, hasta luego. Muchas Chao. gracias, nos vemos. Chao.